Vale, por si os perdisteis el Black Friday y no os enterasteis de a qué precio ha llegado a estar la Xbox RSC, Preparaos para lo que viene, porque ahora mismo está a un precio tan barato que estoy seguro, pero totalmente seguro, de que se van a acabar las existencias eh, muy, muy pronto. Llegará antes de Navidad, además está avisando, estoy mirando desde Amazon, pero también he mirado en Extra Life. Eh, todo esto surge del Black Friday. En el Black Friday se llegó a poner la consola casi a 200 euros. ¿vale? unos 229 euros por ahí, ahora mismo está a 239 euros señores, si comparamos esos 239 euros para que el niño juegue a juegos buenísimos en la mejor calidad, digan lo que digan eh, va a haber eh, navidad para todo Dios porque está a un precio increíble 239 euros es que, es que me lo estoy pensando hasta yo <ríe> Lo estoy pensando hasta yo porque vendría muy bien para, para equipar el setup, pero vaya. Eh, lo que lo va a petar a Microsoft Series S eh, y por eso digo que tenéis que tener mucho cuidado, incluso cuando vayáis en Amazon, por eso os voy a dejar el enlace, ¿vale? Si que realmente queréis comprar eh, la consola más barata, tenéis que ir a esto, porque es que estoy viendo yo otras consolas en el que, de, por ejemplo, de Xbox que la están poniendo a 615 y esto no viene de, de, de amazon esto viene de tiendas y de cosas así o sea, gente que de alguna manera especula un poco con, con el tema de, de estas cosas Aquí te ponen una que vale 260, una Series S que vale 264 euros. Lo cual, si lo miras bien, dices: Hombre, pues tampoco está mal. Se supone que vale 300. Ya, pero es que ya la han, la han rebajado de precio. Y, y este en realidad lo que ha hecho ha sido comprar la Xbox Series S de 229 euros y te lo estaba vendiendo por 264 euros. Yo os voy, a, os voy a dejar el enlace, no os preocupéis, de, de, de la Series S, esta que vale 239 euros. De verdad, Y mmm, llegará antes de Navidad. Padres del mundo, ya sabéis que tenéis, si no tenéis dinero y además queréis regalar algo con verdadera calidad, algo que va a ser incluso mejor que una PlayStation 5, esto os lo puedo asegurar, Darle una Xbox Series S. Es la mejor consola, práctica, muy chiquitita, compacta se puede llevar y transportar a cualquier lado también tiene opciones de, de poderle enganchar una, una pantalla pero bueno ya eso son cosas opcionales ¿no? y había también otra pregunta por ahí eh, en el aire también que yo me quedo ahí con un poquito pensativo ¿no? de, diciendo bueno eh, por ejemplo aquí dice 36 es god sí o no, what, what ¿Cómo que God, ¿Cómo que God o sea, Resident Evil es Dios sí o no vamos a ver, Resident Evil 6 es un juego que lamentablemente tiene cosas muy buenas los coleccionables eh, realmente es un juego vamos a ver amigo eh, Resident Evil 6 es Dios sí o no, no, no es Dios eh, no es Dios vamos, yo hasta ahora nunca le he rezado a ningún videojuego eh, se supone que no es muy normal rezarle a un videojuego o considerar que un videojuego puede ser un dios pero pasada la, la, la emoción inicial vamos a hacer un poco justos con, con el juego de R100 Evil 6 y vamos a contar lo bueno y lo malo que tiene cosas buenas vuelven los zombies cosas malas vuelven los zombies y diréis, qué contradictorio, como siempre pero es que nadie se dio cuenta de que habían metido el tema de los zombies para agradar a la gente de, de, de, de los juegos originales. Luego, aparte, también, eh, no contentos con lo que habían hecho con el quinto, eh, seguimos en el sexto haciendo una, un pedijuego de película de acción como lo puede ser Guerra Mundial Z, ¿vale? Porque en Guerra Mundial Z también hay una escena en la que, en la que Brad Pitt y su compañera tienen, eh, que, tienen que caer con un avión y quedan ellos, ellos solos, vivos. Ellos. todo El resto de.. de la... Y también es lo mismo que le pasa a Leon y a la Elena. Elena, que es la, la compañera. Cosas buenas que tiene el videojuego, los coleccionables. Eh, no está tan mal eh, después de todo volver a los zombies pero se nota leguas que lo habéis hecho para intentar agradar a ese público todavía y de una manera muy descarada por ejemplo cuando muere el malo eh, con, con el charco de su sangre se forma el símbolo de umbrella que dice tú para qué pero para qué tanta sangre tiene la mierda esta que le, que le he estado disparando por todos lados en fin entonces, si sí, considero que Resident Evil 6 es un juegazo nivel Dios, no, no lo es. Es como una paja mental americana de película. O sea, acción, acción y acción. Y nos tiramos por el helicóptero y hacemos un montón de cosas y, y, no, y no, nos caemos y luego llega un helicóptero. Y, todo pum ya está es que es que no no hay más entonces eso es lo que hace que el juego realmente digas bueno para jugarlo y tal pues está bien pero como que no no como que no lo que tengo que decir y tiene zombies sí pero es que la cuestión no es que tenga simplemente zombies la cuestión es eh, el ambiente, es eh, el survival, el survival que hemos vivido, que queremos verlo en, con los mejores gráficos. Queremos que siga Umbrella, queremos que siga pues todo esto. Bueno, Siempre, como digo, siempre habrá eh, personas del Resident Evil original y del Resident Evil eh, más moderno a partir del 4, digamos, que como dije en el, en el otro y ahora están hablando también del remake, que por lo visto también está confirmado para la PlayStation 4. Yo la verdad es que creía eh, que se había mostrado esto de que estaba también para la PlayStation 4 cuando lo anunciaron, creo. Entonces, ¿eh? sé. pero bueno, eh, dicen que sí, que va a estar también para la PlayStation 4. Pues bueno. Y bayonetta 3 está en problemas con la actriz original, la actriz de voz, ya sabéis, esta mujer. <coughs> Hay que desmitificarla totalmente porque, vamos a ver, por activa y por pasiva ha pedido una cantidad desproporcionada de dinero por el doblaje. Cláusulas en el contrato que dices tú, pero bueno, vamos a ver, es que incluso, pero vamos a hacer también... ¿Cómo decirlo? Vamos a hacer realmente prácticos a la hora de dar la noticia. A esta mujer se le ha dado todas las posibilidades para entrar incluso en el juego. O sea, ya, mira, ¿no quieres doblar por tan poco dinero? Pues quiero que no, como bayoneta, hay varias bayonetas eh, en este juego, porque son de diferentes universos, pues queremos que tú le dejes el, eh, la voz a pequeñas dos o tres frases de otra bayoneta ¿qué te parece? Mm, no, quiero dinero vamos a ver eh, señorita hay eh, dobladoras que hacen ese mismo trabajo y además muy y además muy conocidas ¿no? de que se, se las llaman tanto como usted que no piden tanto dinero pero no es que pidan tanto dinero es que el dinero está regulado por esto es lo que tú cobras Ahora, si tú quieres cobrar más, pero en plan miles de dólares, pues tú por un, do, un doblaje, por lo visto, unos 600, 700 euros. Ellos, eh, los de Bayoneta, desde la primera vez que ella estuvo, se le ha estado pagando la mejor pagada, la bien pagada, como se suele decir. Porque le pagaban miles de dólares. Pero se ve que en este último Bayoneta estuvo súper descontenta con que no le pagarán todavía más y es como vamos a ver que aquí la mayor parte del trabajo eh, la están haciendo animadores la están haciendo eh, programadores no la está haciendo tú si te vas a poner en ese plan ya ya como cómo decirlo tan tan codicioso pues entonces es normal que te manden a la verga no en fin bueno esto es un poquito un repaso a, a unas cuantas inquietudes que, que veo por ahí eh, y que habría que, que habría que tocarlo no como esto de, después de 15 años buscándola consigue una consola de segas ultra raro yo he visto una de SEGA que la, que la he puesto en el, en el panel de actividades. Por cierto, el que, nos, que no os hayáis suscrito, ya sabéis, dale a la campanilla, suscribiros y nos vemos en el siguiente programa. Eh, bueno, hoy he estado hablando un poquito de las noticias, pero no expresamente de las noticias, sino más bien, eh, hoy hemos estado hablando de pues de ciertas inquietudes que tiene la gente, al parecer, muy altas, como eh, esto fue lo que te perdiste en los Game Awards, todavía siguen preguntándose por ello, tengo un problema, Xbox Elite Panda Edition versión con, ya, ya lo he dicho antes, eh, no está suscrito, no está suscrita, eh, aquí está, para que le deis a la campanilla y os suscribáis. Gente tóxica, no, este no es un canal tóxico, es un canal que se llama tóxica Game Channel, no os vayáis a confundir. ¿eh? Bueno, pues eh, un beso y un fuerte abrazo para todos y feliz Navidad, porque yo ya estoy... Ya en plan modo navideño. A mí no me va a... Ahora mismo yo voy a, de hecho, a coger el árbol. Ya, ya tenía que haberlo hecho ayer, pero se me hacen las horas y, y bueno. Pero tengo que coger el árbol. El árbol y las bolitas, esa mierda que yo creo que está en una caja. Bueno, cada uno en su casa planta el árbol cuando le da la gana. Hay algunos que lo hacen, puf, pues... En en noviembre, ya, ya, ya lo tienen puesto, ya en noviembre ya están comiendo turrón. En, uh, en mi casa siempre uh, las, uh, la Navidad hay que celebrarla cuando hay que celebrarla y todo tiene un tiempo y todo, todo tiene una un porqué. Así que nada amigos, espero que lo disfrutéis mucho con los videojuegos y ahora me voy a poner a hacer un gameplay de un juego del Game Pass. Habéis pedido otro juego del Game Pass, pues otro juego del Game Pass que vamos a, a probar hoy. Hasta la próxima.